relentless. Y la traducción al español que se da es implacable. Implacable significa que no puede ser aplacado, contenido o suavizado, que es excesivamente riguroso pero la traducción oh, no le hace tanta justicia a la palabra relentless la definición en inglés de la palabra relentless es mostrando o prometiendo que no disminuirá la gravedad la intensidad la fuerza o el ritmo que no va a disminuir la gravedad la intensidad la fuerza o el ritmo antes de comenzar Hablemos con Dios. Cariñoso y buen Padre Celestial, queremos ser implacables en nuestra devoción hacia ti. No queremos disminuir, sino queremos, Padre, llegar a esos límites a los cuales llegó Enoch. A esos límites a los cuales llegó Jesús, allí queremos llegar. Bendice la lectura y el estudio de tu palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos deportistas, es más, aquellos que van a las olimpiadas, aquellas personas que se esfuerzan día con día para llegar a, a, a conseguir un, un premio, un regalo, una medalla, pasan lo que muchos conocen como el límite del cuerpo humano. Relentless. Implacables. Van más allá del límite que su cuerpo normalmente le decía. ¿Y cómo hacen esto? Es un ejercicio físico y mental que ellos hacen para intentar pasar del más allá. En otras palabras, cuando estás haciendo ejercicios y estás levantando las pesas y tus músculos te dicen, ya no puedes más, ahí sigues. Hace unas cuantas, unos cuantos meses, el pastor Misael Castañeda y el pastor Soto me invitaron a hacer una acompañarles una maratón de 42 42 kilómetros Alcancé a ser 16 de los 42 a los 10 mi cuerpo me decía ya no a los 12 cada vez que pasaba por el internado de de, de los varones yo me decía a mí mismo no puedo, no puedo caminar por acá porque luego me van a ver y me van a decir Ah no, el pastor solo caminando pasa, no puede ni correr A los 15 el pastor Castañeda casi que me estaba levantando del suelo A los 16 dije, ya no más Los pastores siguieron corriendo pero allí me detuve cuando estaba preparando el mensaje, pensando en, en, en, esa, en ese esfuerzo físico y mental que debemos tener como cristianos para, para tener una buena comunicación con nuestro Dios, me dije a mí mismo, ¿acaso estoy corriendo un maratón de 42 kilómetros y me detengo en el kilómetro 16? ¿Cómo está esa comunicación que yo tengo con Dios? ¿Acaso una persona que va a correr un maratón no se prepara antes? ¿No es implacable en su preparación? Nosotros como seres cristianos debemos ser implacables, relentless. Significa no mostrar que vamos a bajar la intensidad, sino ir más allá, un poco más rápido, un poco más. Quiero compartirles unos cuantos pasajes de un personaje bíblico que era implacable con su devoción con Dios. Acompáñenme al libro de Daniel. Daniel, el capítulo 6 inicia la historia de Daniel en, los en el foso de los leones. Y en el capítulo 6 entendemos pues que la gente tenía celos de Daniel. ¿Y qué pasó? Quisieron hacer un mandato para buscarle la culpa. No podían encontrarle la culpa a Daniel. Entonces hacen un mandato. Para que solo adorasen a el Rey Darío. Y el Rey Darío firmó el edicto en el verso 9, lo leemos. El verso dice, el verso 10: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como si. A Solía hacerlo antes. No llegó Daniel a abrir las ventanas para provocar a que lo vieran. Daniel abre las ventanas porque era su costumbre. En otras palabras, al, al momento en el que tú hablas con Dios, no tengas pena. No te dé temor. Si tu compañero de cuarto no habla con Dios... Tú sí, habla con Dios. Si tu mamá, tu papá no hablan con Dios, tú habla con Dios. No te dé pena. Habla con Dios porque eso es una relación con Dios. Zahira leía que hablar con Dios, la oración deberíamos hablarle como que estamos hablando a un amigo, una amiga. Y eso es no tener pena. Muchas veces nos acercamos a un amigo que lo conocemos de poco tiempo y si necesitamos un favor, ahí entramos con un poquito de pena, pero le decimos de todos modos. Al hablar con Dios no tengas pena. Si has pecado no tengas pena, habla con Él. Si has cometido algo malo no tengas pena, habla con Él. Abre tu corazón a Dios. Sin importar las consecuencias, Daniel habló con Dios. ¿Y dónde vemos esto? Pues las consecuencias que habían de hablar con Dios, de pedirle algo a Dios en ese momento, en ese espacio de tiempo, era la muerte segura. Era ser echado en un foso de leones. Yo no sé cuántos hemos visto a leones en vida en vida real yo he ido a un zoológico y se acercó el león olía mal y daba miedo me encantan los leones pero daban miedo sin importar las consecuencias daniel no tenía miedo de profesar que él hablaba con dios porque la fuerza de daniel no estaba en su lugar no estaba en su puesto la fuerza de Daniel estaba de rodillas ante su Dios. Sin importar las consecuencias, habla con Dios. Daniel, hasta los límites de la muerte, habló con Dios. El verso 13 en adelante. Nos cuenta la historia de la reacción de, del rey. El verso 19, el rey se levantó muy de mañana, ya cuando Daniel está en el foso de los leones. Y fue apresuradamente al foso de los leones, acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Te ha podido librar de los leones ese Dios? La respuesta de Daniel es una respuesta que ha tenido, porque ha pasado tiempo hablando con su Dios. Entonces Daniel respondió al rey, rey vive para siempre. Mi Dios envió a sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones, para que no hicieran daño. Pero ante él fui hallado inocente. Luego vemos una transformación aún de parte del rey Darío. Habla con Dios, porque al hablar con Dios, Dios transforma la vida de los demás. Antes de continuar con la otra estrofa del himno Dulce Oración, yo quiero hacerte una invitación breve. Por favor, no te dé temor, pena, no te dé miedo hablar con Dios. Aún enfrentando los límites de la muerte, habla con Dios. De Daniel. Encontramos que hay un momento en el cual la Biblia nos dice que él oraba tres veces al día, como era de costumbre. Daniel era implacable, no parecía que se iba a detener, es más no mostraba no mostraba que, que iba a, a, a callarse. Sino que Daniel seguía en oración y sus amigos también. Daniel hablaba constantemente con Dios. Porque era necesario para su vida física, moral y espiritual. Daniel sabía que dependía completamente todo su ser de su Hacedor. Daniel sabía que solo había poder en Cristo Jesús. Esa era la mentalidad de Daniel. Y esas tres veces al día estoy seguro que no son las únicas veces que oraba Daniel. Esas son las tres veces al día en las cuales Daniel se olvidaba de las preocupaciones materiales, de su puesto humano. Él se olvidaba de aquellas personas que lo estaban molestando, se olvidaba de sus quehaceres y se dedicaba enteramente a su Dios. Esas tres veces al día eran momentos en el día en los cuales Daniel, por así decirlo, dejaba el teléfono dejaba el trabajo dejaba las preocupaciones diarias daniel esas tres veces al día se enfocaba neta y solitariamente en su dios quizás nosotros no nos hemos enfocado tanto y quizás las tres veces al día que nosotros oramos son cuando vamos a comer. Tres veces al día no es suficiente. No lo es. Tres veces al día no es suficiente. Déjenme decirle el por qué. Porque Daniel, el capítulo 9, 10, 11 y 12 nos cuenta lo que va a pasar al final del tiempo. Y en esas partes, en esos capítulos, vemos que Daniel está débil, no entiende. Y le dice, el ángel cierra ese libro porque es para el tiempo del fin. Si Daniel oraba tres veces al día, en aquel momento, imagínate ahora que estamos en el tiempo del fin. Tres veces al día no es suficiente. No sé cuánto tiempo dedicas tú a hablar con Dios, pero déjenme decirle y sincerarme ante ustedes, el tiempo que yo dedico a hablar con Dios no es suficiente, no lo es. Necesito pasar más tiempo hablando con Dios y yo creo que varios de nosotros también. Es que muchas veces nos levantamos y vamos directamente a la preocupación. Vamos directamente al trabajo. A veces hasta se nos olvida abrir las sagradas escrituras. Que ya no pase, porque tres veces al día no es suficiente. Daniel oraba con un propósito, oraba con una convicción. Daniel oraba con la convicción de decirle, eh, como, como esos, sus amigos, oh rey, estas cosas no tenemos que contestarte. Al momento en ellos entrar en el, en el horno de fuego, su convicción era, mi Dios me va a librar. Y aún así, si no me libra, no me postraré ante ti, porque tengo una buena comunicación con mi Dios. Conozco al Dios al cual sirvo, conozco al Dios de quien yo soy. Ellos habían entendido que la oración debe ser algo vigoroso, debe ser algo implacable, debe ser relentless. Sin mostrar señas que se va a detener. Debemos orar hasta el punto en el cual escuchamos la voz de Dios contestándonos. No se cansen de orar. No se cansen de hablar con Dios, porque el tiempo en el que estamos, el enemigo va a hacer todo lo posible para destruirnos. El, el enemigo quiere que el tiempo que tú pasas con Dios se lo dediques completamente a Él. No debería haber un balance entre el bien y el mal. Deberíamos estar inclinados totalmente al lado del bien. No deberíamos estar dándole momentos o espacios para que el enemigo se afere de nuestros corazones. Tres veces al día no es suficiente. No lo es. Debes orar sin cesar. En todo momento, en todo lugar. Tienes una reunión importante, entra orando. Estás en la reunión importante, sigue, sigue orando. Y cuando salgas, sal orando. Tienes una, una cita con el médico, entra orando. Mientras que Él te está revisando, tú estás orando. Y al momento de salir, sigues agradecido orando con tu Dios. Tienes un examen, entra orando. Una cita con el presidente, entra orando. Una cita con el rey, entra orando. Sal orando y mantente orando. Tres veces al día no es suficiente. Muchos de esos atletas... Practican y se ejercitan día con día, una y otra y otra vez. Y se cansan pero aún así siguen. El apóstol Pablo nos dice no me canso de orar por ustedes. Nosotros también. Teniendo en derredor tan gran nube de testigos. Despojémonos pues del pecado que tan fácilmente nos asedia. Y sigamos orando, sigamos hablando con Dios. Dios requiere un pueblo que se dedica a la oración. Dios necesita que nosotros pasemos tiempo hablando con Él. Porque sólo así tendremos fuerzas. Sólo así Podremos ser victoriosos en esta guerra cósmica en la cual estamos pasando. Solo así podemos alcanzar la salvación.